Ya sube video cabrón. Buenas noches. ¡No! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡No! Sí, mejor corre. Lo voy a acosar, como no lo puedes imaginar. No estoy satisfecho. ¿Dónde? Estoy solo. ¡Viva mi vida! ¡Santa que estás en el cielo! ¡Santa que estás en su amor! ¡Porque amamos los credos! ¡Facilísimo, ¿verdad? ¡Arriba las putas, hijos del asalto! ¡Esto es una mano! ¡Bleh! ¡Me aburro! ¡Ya vayó! ¡Necesito ayuda! Este compa ya está muerto! La puta que me parió A ver si esto es de tu talla Detrás de ti La concha de tu madre, bobecoja ¡Prepárate! Tu madre. al infinito y más allá aparezco en la portada chingues, no mames! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Ay, ¡Mi corazoncito! ¡Ay, con pinche barrio! ¡Ay, con un pinche barrio! ¡Ay, con el pinche barrio! ¡Espera, qué mierda! ¡Eso ha sido raro! ¡Ay, oh! ¡Paya por ti, Marcos! ¡Agarrense las putazos! ¡Agarrense las putazos! <risa> ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Esta calavera significa peligro! La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Ahora sí viene lo feo. Esto se va a poner feo. Bueno, ya llegué. armen los pinches chingadazos? ¡No Ya valieron mal. ¡Maldito Campe. ¡Holiste madre, compa! Hoy no ¡Mañana! ¡Gracias! ¡Aquí esto! ¿Tú qué ves, putito? Si quieres lo pienses. ¡Ay, no mames! Bien, bien. ¡No mames, no mames, no mames! ¡Ya valió madre este pedo! ¡Corre, perra, corre! Uh, ¡Es tú estuvo cerca! ¡Quítate, perra! ¡No mames! Bien. ¡Me voy a morir! Podría ser el fin de hombre. ¡Tírale! ¡Tírale! Y tú, amigo mío, estás soberanamente. Tú no eres competencia para yo allí. ¡Me estás haciendo bien! me otra vez A la verga Eres un grandísimo estúpido Tú ¡Déjalo en paz, puto! ¿Ah? ¿Pelear? Ya haré pedazos. ¡Acércate, viejo! ¡Bra, qué pedo! No no, no, no, no, no, no, no, ¡No, no, Si yo me voy, te llevo al infierno conmigo. ¡Ah, tú te jodes, chaval! Otro ¡A bueno, adiós, master. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Ya! Vá, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! vámonos. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Me lleva lo que me trajo. Algunos centímetros más tarde. ¿Qué rayos haces aquí, Fred? No. ¿Eres tanto algo así? yo no. sí, alejate que puede explotar! ¡No! Hijo de. de perra, aún sigues con vida. Y voló. ¡Nadie toca a mi pulpa! ¡Te ¡Demostraré lo enojado que esté contigo! ¡Tírale, tírale, tírale, puñetas! ¡Uy, qué horror!